¡Hey! ¿Qué tal? ¿Sabéis de dónde viene y qué significa la palabra Dumbo? Para hoy os traigo un tema que, es cierto, es bastante poco habitual para un canal como este, ya que hoy vamos a hablar de una película de la factoría Disney. Por este motivo he decidido enfocar el vídeo de una manera un poco distinta y dedicárselo a las curiosidades, a los huevos de pascua y un poco a hablaros de las cosas que funcionan y no dentro de esta película. Así que acompáñame, porque te prometo un vídeo súper interesante. Lo primero que he pensado es que si vamos a recordar las dos películas, tendremos que hacer un repaso de la que se hizo en 1941. Esa cinta fue el cuarto largometraje de la factoría Disney. La primera fue Blancanieves, luego vino Pinocho, después Fantasía y en cuarto lugar está esta. Otra anécdota es que fue la película más barata que ha realizado la Disney en toda su historia. Venga, y una última más, a Walt Disney en un primer momento este proyecto le daba totalmente igual. Los guionistas estuvieron durante meses enviándole bocetos a su escritorio con la idea de que se interesase un poco. Finalmente consiguieron llamar su atención. De hecho, si lo pensáis un poco, Dumbo no encaja mucho en lo que suele ser el prototipo de película Disney. No forma parte de una familia noble y tampoco acaba al final relacionándose con ellos. Por ejemplo, en cintas como El Rey León o en Anastasia, los protagonistas son de sangre azul. Y en otras como Cenicienta o Aladdin, aunque formen parte de la clase baja, acaban dando el braguetazo y pasan a formar parte de los ricos y poderosos. Dumbo no es así, Dumbo es un marginal. De hecho, creo que es de los personajes de la factoría Disney que menos promoción ha tenido, y en parte pienso que es un poco por esto. La historia de Dumbo es triste y dura. Llegó gracias a una cigüeña a un circo y fue entregado a su madre, que se llamaba la señora Jumbo. Cuando este curioso mensajero le pregunta cuál es el nombre de su hijo, ella contesta que se llamará Jumbo Junior. Entonces, ¿por qué le conocemos como Dumbo? Porque cuando se está viviendo ese mágico e íntimo momento en el que la madre desenvuelve el paquete en el que va el niño metido dentro... Hay otras cuatro elefantas que son unas petardas contemplando todo y comentándolo sin parar. Al descubrir que el bebé tiene las orejas muy grandes, empiezan a criticarlo, empiezan a humillarlo y dicen que tiene una pinta muy estúpida, que tiene una pinta tonta, que en inglés se diría Dump, dump". Entonces una de ellas hace un juego de palabras rápido y le rebautiza con el nombre de Dumbo, que sería algo así como el tontorrón. Ya como veis, desde su primer momento de vida, todo es un infierno. Y las cosas no mejoran, al poco tiempo es separado de su madre, es ridiculizado por los miembros de su especie, rechazado por el resto del circo, y al final acaba trabajando con los payasos cuando su sitio debería estar con los elefantes. Y bueno, me olvidaba, pero entre líneas también se ve el tema del maltrato animal, la explotación laboral, e incluso sobre el consumo de drogas. Porque la escena esta de los elefantitos de color rosa más que los efectos del alcohol parece el de otras sustancias, aunque de eso hablaremos más adelante. Total, que como podéis ver, no estáis ante la típica cinta de Disney, y cuando me enteré que estaba dirigida por Tim Burton, pensé, joder, con esto se puede hacer algo muy interesante. Así que me fui al cine y pagué la entrada el día del estreno. Pues joder qué calentada, vaya idea de mierda que tuve. En fin, que yo hice los deberes y antes de ver el estreno, me vi la película de 1941. Así que estoy preparado para enseñaros unos cuantos huevos de pascua y de paso repasar curiosidades y anécdotas. Y no os preocupéis porque concluiré dando mi opinión sobre este film. Lo primero que me llamó la atención es que han transformado una fábula, ya sabéis, una historia en la que los protagonistas son los animales en un live action en el que los protagonistas son seres humanos. ¿Qué pasa con esto? Pues que mucha de la magia que tenía esa primera cinta de Dumbo desaparece en esta de Tim Burton. Por ejemplo, uno de los personajes más paradigmáticos de la cinta original era Timoteo, un ratoncito al que temían todos los elefantes y que era el único amigo de Dumbo. Pues este personaje en la cinta no es que haya desaparecido, pero sí se ha transformado en un huevo de pascua. Solo aparece durante un instante y dentro de una jaula, lo que para mí fue como metafórico. Fue como si Tim Burton me estuviese diciendo que eso es lo que va a hacer en la película. Va a encerrar la magia y todos los personajes fantásticos en una celda y no los va a dejar salir. A cambio... no lo sé. Aunque de lo que sí que me di cuenta es de que toda la animación de 1941 acaba sintetizada en los 20 primeros minutos de película, que es donde encontrarás el 80% de estos huevos de pascua. Por ejemplo, en la película original, Dumbo descubre que puede volar cuando estornuda. En la de Tim Burton, en cambio, se descubre cuando los niños le tocan la nariz con una pluma. Aunque básicamente las dos escenas son muy similares. Otro huevo de pascua más está en el trenecito musical que aparece al principio de la película. Ya sabéis, el que hace la famosa melodía cuando empieza la película. Este, por cierto, ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original. Pues como veis, también le dedican unos minutillos al principio del remake. O incluso la escena en la que Dumbo se siente acorralado ante el fuego también aparece en las dos películas. Aquí os voy a dejar las escenas. Y también la escena de los elefantes rosas aparece en esta última versión. Lo que pasa es que está edulcorada. En la versión original se ve como Dumbo toma alcohol por error y sufre un viaje que poco tiene que ver con el alcohol y mucho con el LSD. En esa escena se ve como el elefantito sufre un mal viaje. Mientras que ahora en esta versión en la actual de Tim Burton, lo que se ve es a un grupo de mujeres hacer pompas de jabón gigantes que van transformándose en los elefantitos rosas míticos, pero que no tiene la magia que tenía esa primera edición. Toda la fantasía, misterio y terror que aparecía en esa versión animada, aquí ahora en el live action este, no, no existe, y no funciona, y la verdad en esta película hay muchas más cosas que no funcionan, y si queréis os digo un par de ellas. Por ejemplo, lo primero es que el clásico de Disney era una fábula, y esto no lo es. Y no me sirve la excusa de, bueno, es que iba a salir muy caro o no se tenía la tecnología suficiente. Dentro de unos meses se estrenarán el live Action del Rey León. Y para esa cinta no van a usar humanos, así que la tecnología y el dinero sí lo han tenido. ¿Qué pasa con Dumbo? ¿Es una obra menor? ¿O es que de verdad Tim Burton tenía ganas de violar un clásico? Bueno, total, da igual. Al final lo que ha dejado es un producto protagonizado por personas. Y nos encontramos con personajes planos, que son malos porque sí. Y sobre todo con un dumbo que es más dumbo que nunca. Teniendo en cuenta lo que os dije antes, que significaba tonto. Y es que durante toda la película se le siente como una marioneta que está manejada por los niños, como un ser que no tiene absolutamente ningún tipo de personalidad y que hace lo que le dicen. Y esto aún rompe más con la magia de la película original, porque el personaje ya no se ve ni siquiera vulnerable, ni indefenso. Más bien se le ve como hiperprotegido y sometido a lo que le digan sus colegas. Y eso, para que os hagáis una idea, en la versión clásica su único amigo y su único apoyo era un ratoncito. Un animal que además no podía ir donde el resto de elefantes a contarles nada porque todos estos le tenían miedo. Así que Dumbo y el ratón estaban solos en el mundo. Ahora Dumbo está acompañado por un exhéroe de guerra, por una niña repelente, por un hermano sabiondo, apoyado por el dueño del circo y por todo el mundo. Y por cosas como esa pues la cinta no funciona absolutamente nada de nada y podéis ver la opinión de cualquier otra review y casi toda la gente coincide, Dumbo le supo a poco. Y aunque digan que el tema de incluir actores fue un acierto, yo en el fondo pienso que no que a una fábula, si le haces eso, la destrozas. O imaginaros lo que os decía antes, el rey león con actores. Y bueno, peña, aparte hay otros huevos de pascua, como cuando por ejemplo se ve una imagen aérea y aparece la representación de un mapa. En la versión original se puede ver el parque que Walt Disney construirá 50 años después, en Florida. Y en la película de Barton se hace un homenaje a ese momento. Y ya está, peña, nos vemos en los vídeos.